baby dime si me sientes como yo te siento baby dime si me entiendes como yo lo entiendo oh. ya se hace tarde y a acabar el momento Tú enamorada de mí yo loco por tu movimiento baby dime si me sientes como yo te siento baby dime si me entiendes como yo lo entiendo tarde y Baby hasta aquí. hasta aquí. This one, oh no, call me. Hey. baby no no more about me. For me. Oh no no love for me for me. Se acabó, baby hasta aquí. Hasta aquí. This one. A me pasa que yo te recuerdo La sensación de mi mano pasando por tu cuerpo Dime tú, baby, ¿qué voy a hacer en ese momento? Si solamente quiero fumar mientras yo te pienso Te uh. soy sincero, chica, nunca pude entenderte nunca Me decías algo, pero acabas diferente No sé si fue por mí o por lo que dice la gente Y no soy bueno, para ti que soy un delincuente uh. Baby, dime si me sientes como yo te siento, siento. Baby, dime si me se tarde y se na va a acabar el momento uh -huh. Tu enamorada de mí yo loco por tu movimiento Baby dime si me sientes como yo te siento Baby dime si me entiendes como yo lo entiendo uh -huh. aceptar esa tarde hizo nada va a acabar el momento uh -huh. Tu enamorada de mí yo loco por tu movimiento Loco por tu movimiento más Ya yeah.